El del gobierno y el partido del gobierno que eh, tiene un operativo de hace varios días con la compra de cédulas tiene varios mecanismos ¿verdad? de cómo conseguir de una manera evitan que algunos votos a una familia definida a favor de, de, del PRM y sus fuerzas aliadas y su candidato Luis Abinader eh, para tratar de que no asistan a la votación, para mermar la votación, que vaya en perjuicio nuestro y otra manera también una serie de mecanismos para eh, inducir a la gente a votar por el candidato del gobierno con chantaje, presión y además usando eh, dinero del Estado el proceso en el día de hoy ha habido algunas dificultades, por ejemplo en Villarriba y en Castillo aparecieron unas boletas marcadas claramente por el candidato del gobierno la Junta Central ya tomó carta en ese aspecto y tengo entendido que por vía aérea están taladando nuevas boletas a esos municipios. Pero también ahí aparecía marcada algunas boletas marcadas con el candidato nuestro, pero de una manera que fuera anulado el voto, porque salía marcado fuera de recuadro. Lo que indica claramente que era para anular el voto. Ya las autoridades del partido tienen conocimiento al respecto y nosotros estamos vigilantes y, y recorriendo la provincia, municipio por municipio, y distrito por distrito. Pero ya escucharon al candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, el señor Olmedo Cava, haciendo referencia a unas denuncias eh, que tempranas horas habían denunciado los diferentes partidos políticos que tiene que ver sobre supuestas boletas marcadas en la provincia de Duarte. Mientras tanto, nosotros continuamos en esta cobertura de Telenor en esta contienda electoral 2020, regreso con ustedes al estudio.